Investidura en Molina de Aragón, donde el ayuntamiento ha cambiado de color. Esta vez ha sido el Partido Socialista Obrero Español quien ha obtenido una mayoría absoluta, un partido liderado por Francisco Javier Montes en la capital del señorío. Los votos emitidos son 11 y los votos válidos son 11. No hay votos en blanco y no hay votos nulos. Don Francisco Javier Montes ha obtenido 6 votos, Don Jesús Hernández 4 y Don David López Campos. ...con mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de la con al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ante todo, dar las gracias al nuevo alcalde, Francisco Montes Moreno. Hemos terminado ahora el pleno, no ha habido sorpresas, ha habido seis votos para el Partido Socialista, cuatro para el Partido Popular y uno para Ciudadanos. También dar las gracias a los votantes de Ciudadanos de Molina -Algón, que gracias a ellos tenemos una representación. En estos cuatro años vamos, vamos a hacer una oposición constructiva, no constructiva, tiene todo mi apoyo y todo lo que necesite de mi parte el Partido Socialista y nada más, desearle mucha suerte y que eh, trabajemos juntos para Molina Aragón. Muchas gracias, señor alcalde. Eh, acabamos de acabar el pleno, eh, todo ha ido bastante bien, no ha habido ninguna sorpresa. Eh, darle la enhorabuena a todos los concejales, a los concejales de mi eh, grupo municipal, a los, a los concejales de, del Partido Popular y a, a, al concejal de Ciudadanos. Ya lo he dicho en el pleno de investidura, eh, tiene, estos cuatro últimos, estos próximos cuatro años se tienen que que caracterizar por el por el diálogo y la comprensión y por el trabajo desde mi grupo municipal pues vamos a tener vamos a tender la mano a todos los grupos municipales para, para trabajar con Molina